Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico Oráculo lectura de Cartas de Ángeles De la semana del día lunes 9 de mayo Al domingo 15 de mayo del año 2022 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, yo he tenido problemas con hacer estos videos el último mes Llegué a la conclusión de que a la cámara vieja le cambié la batería y espero que desde ahora en adelante pues ya no tenga problemas con la cámara nueva no reconocía los archivos de los videos y era un despapalle poder editarlos entonces espero que ya este, esta problemática haya quedado resuelta te recuerdo esta semana el día 10 de mayo la gran mayoría de los países celebramos el día de las madres de hecho, creo que en Costa Rica es el día de su independencia, pero no estoy seguro. Y este hay países que es el segundo domingo de mayo. Entonces, bueno, como fuera, este, este, está cercana la fecha para celebrar a la madre. Por lo mismo, en esta ocasión, de las cartas de Torrent Virtue de la Virgen María, que son estas de acá, voy a sacar dos cartas. La primera para como normalmente para toda la semana y la segunda justo en conmemoración al Día de las Madres en respecto a nuestra Madre Celestial entonces bueno la primera va a ser la de la semana que es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana y la segunda es para el Día de las Madres bueno, como comentario, este, si no tienes una madre biológica, tu madre ya trascendió, si, qué sé yo, eh, cualquier situación donde físicamente no esté, bueno, de todos modos se puede hacer un tipo de meditación, de oración, donde invites y honres a tu linaje. Entonces... Este, siempre lo digo, se pueden sanar situaciones familiares aunque haya trascendido ya esta alma, es un poco más complejo el asunto por lo cual recomiendo si se puede en vida tratar de solucionar lo que se pueda solucionar hay veces que no hay voluntades y que por más que trate uno de solucionar pues no se puede entonces bueno, este pero si sí es posible pues hacerlo en este plano todavía para dejarnos de complicaciones. Bueno, para el día lunes y martes. Miércoles y jueves. Ah, no me convenció. Si hay algo de duda, entonces no la saco. Tiene que ver cómo siente ser desaparecido. Esta es la carta. Viernes, sábado y domingo. Okay. Y como saben, también de Doreen Virtue, de la sanación con ángeles. Esta es la carta adicional. Miren, me funciona mucho mejor esta cámara que la otra. Enfoca luego, luego. Y la, la otra es mucho más costosa que esta. Pero no tiene... Bueno, por lo menos no tengo el objetivo este, que enfoque en, en automático. <ríe> es sumamente caro. Y lo tendría que hacer manual y a un manual no llega el lente que tengo a esta cercanía. Entonces, bueno, por todas esas razones opté por lo viejito y conocido que funciona y dejó de funcionar aparentemente por el acumulador. Muy bien, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Blessings, bendiciones. Que he dicho millones de veces que esta pintura de hijos, no sé bien cómo se ha Es William Bowie, es un francés, creo. Pero bueno, a ver, dice, Today I count my blessings, small and large. Hoy cuento mis bendiciones, pequeñas y grandes, y me percato de los nuevos regalos que llegan a mí de parte de Dios. Okay. Entonces, bueno, esta semana va a ser de muchas bendiciones, y uh, estemos preparados para recibirlas. Les puedo comentar que desde un punto de vista personal, mis padres ahora sí que están sumamente grandes ya han tenido ya repercusiones de salud se han caído se tienen que hacer análisis eh, luego se tuvieron que en este, una situación meter a algunos enfermeros o enfermeras pero bueno todo todo se solventa de una u otra manera y bueno esta semana con mi madre tengo que ir a la Ciudad de México a que se le haga un ecocardiograma nada más para checar cómo está el corazón porque parece ser que podría ser que hubiera una insuficiencia, insuficiencia cardíaca etcétera todo esto es parte de la vida y en ese sentido aquí con bendiciones pues me encuentro como bendecido por ser la persona que puede llevarla a, a su cita con el doctor este, hacer todos estos estudios y la bendición de poder pagarlos ¿no? Pues verlo desde ese punto de vista, mucha gente estaría con, ay, ¿cómo puedes ver eso como una bendición? Si estás con la preocupación y la salud, etcétera, Por eso hago un poquito hincapié en este sentido, de que eh, las bendiciones a veces son ocultas. Este, Por decir algo, cuando tienes que pagar impuestos, ¿no? que a nadie nos gusta. Y este año yo tuve que pagar muchísimos impuestos, entonces fue también como bueno, gracias a Dios puedo cubrirlos, no tengo que este, tomar un crédito y me doy por bendecido en ese sentido, ¿no? Donde pues muchos dirían este cómo va a ser una bendición tener que pagar los impuestos. Entonces yo creo que es un poquito el cambiar nuestro punto de vista, ¿no? Y llego a ser hincapié nuevamente, la guerra en Ucrania es un recordatorio para todos nosotros que estamos en un país que no está en guerra de que estamos bien, puede ser que la inflación sea sumamente alta mundialmente por lo de la pandemia, que haya tal vez restricciones por la pandemia que en gran parte del occidente, o sobre todo el continente americano ya es bastante libre en este sentido entonces bueno, cuenta el presente, cuenta el momento, cuenta la situación actual deja el pasado en el pasado, deja de preocuparte por el futuro y da gracias por quien eres y lo que tienes ¿Okay? en ese sentido, si lo haces verás todas las bendiciones que recibes en esta semana muy bien, para el día lunes y martes la carta dice música entonces bueno, para la gente que no le gusta meditar a través de la música podemos cambiar nuestro estado anímico y es el arcángel Janiel o Anael, que es el arcángel de la felicidad, y nos recuerda, la música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia, los serafines embelecen a Dios con ella, haz lo mismo, escucha y canta. ¿Okay? Entonces bueno, si sientes que como que en esta semana, que yo siento que va a estar muy movida, sobre todo para mí, ¿eh? Este, pero creo que va a ser en general. Entonces, así como que, oh, ¿no? Entremos un poquito en paz, en tranquilidad, en serenidad. Y, este, desde un punto de vista positivo, así como que nos van a tener sumamente ocupados, pero todo va a salir bien, todo va a estar bien, ¿no? Tranquilitos. Muy bien, veamos el Día de las Madres, que creo que es el día... Uh, creo que martes y bueno el 10 de marzo de, de mayo aquí en México, perdón dice Joy, miren justamente alegría, el arcángel de la alegría y aquí nuevamente alegría, ok y dice by enjoying this moment I'm giving thanks to God for my life al disfrutar de este momento doy gracias a Dios por mi vida ok entonces, bueno, eh, gozar, disfrutar lo que estamos viviendo y vernos como afortunados de que podemos vivir esta situación, sea la que fuera. Y vuelvo a repetir, aunque tal vez parezca una situación negativa, en realidad es una situación sumamente positiva. ¿okay? Para el uh, uh, miércoles y el jueves, perdón. La carta dice, naturaleza. Y dice, arcángel Ariel, regocíjate en la naturaleza y retoma energía e inspiración. Somos parte del todo. Escucha a tu cuerpo, no lo descuides, aunque seas luz. ¿Okay? Entonces, bueno, eh, aquí nos están recordando volver a nuestra esencia, a lo que somos, a lo que este, si alguna vez dejaste hacer tu numerología, lo, lo que es tu esencia, recordar cuál es tu regalo de vida ¿no? para empoderarte y tener esa herramienta para seguir adelante. Entonces, bueno, esto tiene que ver un poquito con el autoconocimiento y es, llegas a través de la meditación. Entonces, en ultimado caso, si no entendiste nada de esto, es reconectarte con la naturaleza que es sumamente sencillo, ¿no? puede ser que, no sé, haya un cachito de pasto cerca de donde vives, entonces caminar descalza, descalzo en el pasto, abrazar un árbol, este, qué sé yo, tocar las plantas, respetar las plantas, de ser posible no arranques las flores, pero sentir la vibración de la madre tierra y de la naturaleza y regocijarte en, él, en ella, te recuerdo también, este, desgraciadamente ha cambiado algo en la naturaleza y la exposición a los rayos solares es sumamente este, peligrosa. Entonces, por favor, si vas a estar expuesto al sol, aunque sean unos 15 minutos nada más, este, ponte un fotoprotector, no solo un protector solar, sino un fotoprotector para evitar... Este, secuelas de salud como cáncer de piel o una situación desagradable en ese sentido. Entonces, sí, disfruta de la naturaleza, de tu propia naturaleza, pero en ese sentido, ahora con que la radiación solar es más intensa de lo que fue hace, qué sé yo, 30 años, tenemos que cuidarnos y protegernos más. Cualquier tipo de piel, esto va para todo el mundo. Pues bueno, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, consuelo. Esto a veces me decepciona cuando lo veo porque es así como que, ¡ay! Significa que la voluntad divina y la voluntad propia no van a coincidir, ¿no? Y me están consolando. Y dice, Arcángel Azrael, ayúdame a encontrar el alivio o consuelo en esta situación, Respeto la voluntad divina, encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Amén. Entonces, bueno, puede ser, qué sé yo, ahorita me estoy basando en mi vida, que digas, ay, bueno, voy a hacer todo esto y voy a apoyar, etcétera, y eh, tal vez la reacción de mi madre sea de, pues sí, es normal que hagas esto, ¿no? Y ni siquiera te dé las gracias y no lo reconozcas como algo bonito y tú todavía estabas esperando de que ay pues vamos a pasar un tiempo juntos aunque sea en un laboratorio este y tratar de, de gozar el momento y pues la respuesta tal vez sea muy diferente a lo que tú esperabas ¿no? entonces bueno pues los ángeles nos van a consolar un poquito diciéndonos que todo está bien y que no te lo tomes personal ¿no? Y este, que hiciste lo mejor que pudiste, no sé, fantaseando por ahí cuál podría ser el consuelo que nos va a tocar, ¿no? pero la mayoría de las veces es como dice la carta misma: de que no coincide la voluntad propia con la divina, y la mayoría de las veces tiene una razón de ser. Esto puede ser igual que quedes de verte, qué sé yo, con una persona que conoces, no conoces, unas citas ciegas y a la mera hora pácatelas, te cancelan, ¿no? Que quedas así como que hoy oh, tenía muchas ganas de conocer a esta persona y este, ya tenía la alegría de vernos. Pues Diosito es más sabio por algo, tal vez evita que conozcas a esta persona, porque podría ser una persona con una energía de vampiro que te llegara a hacer daño, ¿no? aunque tal vez físicamente te dé otra apariencia, otra sensación. Entonces, pues, bueno, las bendiciones. Muchas veces son sumamente claras y específicas y otras veces están escondidas y hay que, con el tiempo, vamos descubriendo que allí estaba esa bendición. Como decía anteriormente, aunque tal vez por el momento aparente ser algo negativo, resulta ser algo positivo al fin y al cabo. ¿no? Muy bien, bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, van a festejar a su mami. No. La carta dice, Romance, miren, yo hablando de cicas, citas a ciegas, pues a ver, vamos a ver qué pasa. <ríe> ok, este romance también puede ser con uno mismo, ¿eh? Acuerden, siempre trabajamos de adentro hacia afuera, siempre empezamos por nosotros mismos y lo importante es saber demostrarnos el amor propio que nos tenemos. Y este no tiene nada que ver con el ego, por favor, no lo lleguen a confundir. El amor propio no tiene que ver nada con el orgullo. El orgullo tiene que ver con el ego. Entonces el amor propio tiene que ver con, pues como si fuera una persona externa, de cómo, cómo le puedo hacer una alegría. Entonces, ¿cómo te puedes demostrar que te quieres? apapachándote, ¿no? Cómprate unas flores, por ejemplo. Este qué sé yo, métete a la ducha, a la tina a la alberca, si hay una alberca cerca de donde estás este, haz algo que te guste, apáchate en ese sentido no ese romance puede ser contigo misma o contigo mismo o puede ser también con, en relación a tu ángel guardián o puede ir más allá, de puede ser también de pareja no puede ser un romance amistoso, de una amistad que quieras mucho donde pues haya un cariño que se que va y viene ¿no? ahora sí que hay la posibilidad de este este enlace romántico este puede ser en varias etapas o diferentes con diferentes personas muy bien creo que queda bastante claro hasta ahorita no, no ha tenido problema con la cámara. Entonces yo creo que ya lo solucioné. Quería mencionar por último la próxima semana, el día 18 de mayo. Voy a tener una exposición en la Ciudad de México. Voy a poner aquí la liga donde puedes este, solicitar tus invitaciones. Este, y uh, Finalizando el video, antes de que empiece la promoción del libro, voy a poner también una pequeña foto en pdf este, donde pues dice un poquito acerca de esto para que estés informada y si quieres ir estás en méxico tienes la oportunidad de asistir pues asistas a la exposición vamos a hacer más de 40 artistas este que vamos a exhibir ahí el 18 de mayo a las 19 horas estamos en el centro del México contemporáneo en el centro de la Ciudad de México muy bien, te mando un abrazo de luz pero bueno, tienes que pedir tu invitación si no, no puedes entrar no es nada más de que ya llegué ¿no? y el cupo es limitado justamente por el rollo del COVID bueno, también te agradezco si compartes estos videos, los hago con mucho amor y te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres hasta la próxima ocasión Namaste.